Prometí que si el video llegaba a 7 likes Subiría un video llamado Tipos de Gamer Y llegó el video a 7 likes en menos de 2 minutos No hubo otro no hubo más Pero bueno, ya que Básicamente vamos a ver qué tal nos va Me he dado estado dando cuenta de algo chicos Cada video llega a 7 likes Cada video que subo Muchos videos que vemos, que veo Están subiendo likes están yendo muchísimas vistas Hay que seguir sobreexplotándolo Porque hay que seguir explotando eso Así que nada Así que nada Vamos a empezar Pero bueno, lo prometí desde duda ¡Empezamos! Empezamos con Elu Es este gamer que no sabe nada de ese si juego Pero si tú sabes Se va a hacer un millón, billones y billones de preguntas Oye, ¿Cómo saltó? Oye, pero qué sirve la bomba nuclear? ¿Un poco de pausa? No se puede poner pausa, estás jugando online Y ya cállate No gusta este gamer que es increíblemente pro. este gamer por lo regular Si menos te lo esperas y... Si... <risa> <risa> Alabado, es la grosería más fuerte que he oído No digan palabrotas. Pero si su mamá se acerca ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡A ver, mijo! ¿Cómo que dice palabrotas? ¡Venga, venga, acá, chamaco! ¡Venga, Mamá, no me pegues, por favor Ya le dije Luego está ese gamer que está aferrado a un solo videojuego ¿Cómo te llamas? Steve ¿Cuál es tu videojuego favorito? Minecraft Luego está esa chica gamer que es increíblemente irritante cuando gana ¡Oh por fin te dame. ¿Qué se siente perder amor? ¿Qué se siente perder amor? ¿Qué se siente perder? ¿Qué se siente perder? ¿Qué se siente perder? ¿Qué se a ver no puede parar de mover el control sí, y, y ese no era antes de la Wii y eso que no era antes de la Play 1 entonces los cables eran mucho muy largos yo hablo de las de la Nintendo NX y era muy magro así que eran muy cortitos que había que tener cuidado El problema de Venga, venga. Venga, venga. patos le es que ya existen los pollos que se parecen... le dije? ¿Qué le